Hey, what's up? Soy Papá Eh, Me quedé flipando cuando vi lo de Koi. Eh, y la verdad es que sería. Eh... Más que un honor y algo que me, que me haría mucho más que ilusión, ¿no? Es como un vínculo desde pequeño que tengo con los videojuegos, ¿no? Realmente, no solo ya en los competitivos, eh, como MMORPGs como el LOL, ¿no? Que llevo desde 2011 jugando promedio oro eh, platino. Eh, always eh, por falta de tiempo, por supuesto. Estudios y trabajos siempre han sido como hey, la conexión que destruye un poco eh, el nexo, ¿no? Eh, eh, literalmente. Y también eh, gracias a Riot que, que he suspendido bastantes baterías alguna vez que otra, eh, literalmente. Pienso que sería increíble poder llegar a al formar parte de vuestro equipo en COI, porque soy un pequeño creador de contenido, o sea, empecé en el 2020, ¿no? Llevo solo dos años, 24 7 todos los días eh, haciendo directos eh, de lunes a sábado, el domingo es el único día que me tomo entre comillas de descanso porque me da tiempo a poder llegar a sacar el contenido de Twitch eh, y redireccionarlo eh, básicamente a YouTube, TikTok o cualquier tipo de plataforma, por supuesto, que pueda llegar a dar un poco de empujón a lo que es el canal, ya que debido a la inflación que tenía ante Twitch y a la que ahora estamos eh, viviendo eh, los creadores de contenido pequeño, Aún así eh, tiene muchísima menos visibilidad y es eh, como muy improbable que pueda llegar a entrar nuevas personas Si ya la plataforma en sí lo dificulta un poco No obstante no es mala plataforma de tweets pero ya sabéis y demás que siempre se puede llegar a hacer mejor en cualquier puto ámbito Sería increíble, ¿no? O sea, pienso que sería un puto sueño en reglas, eh, en líneas generales, eh, literal Y que por supuesto eh, como una imagen vale más que mil palabras os dejo eh, por aquí eh, un poquito de lo que eh, somos, ¿no? Eh, somos una comunidad chiquita, ¿sabes? Pero resultona y con muchísimo potencial para poder llegar a eh, ofrecer al mundo, ¿no? Un poquito de, de esa chispa de humanidad que a lo mejor le faltan da igual que sea grande o pequeño, a todo el mundo, ¿no? Porque pienso que no es todo, lo, no es todo oro lo que reluce, ¿no? Siempre. Sin que, sin más preámbulo, muchísimas gracias, sería la caña poder llegar. ¡Diablo, conoce también al Canecro! ¡Sergio, somos Canecro! ¡Let's go! Solo tienes que ver el fondo, guachi. <risa> yeah. It's Sweet Papa. Papa. Yo brother. Hello dude. How are you? Sarah? Papa? Hello? Praise the sun, my friend. No es por nada, pero la peña me ve como que, ¿sabes? No sé, no es por nada, pero la peña me ve como flipar por echarle tantas horas a algo que realmente... ¿Literal? La gente no comprende, tío O sea, para mí esto es mucho más importante que un simple juego O juega bien a videojuegos, tío O sea, es la vida es la vida en la vida, yo, ver el progreso de, de toda la gente del chat Y yo, ya grande y pequeña En plan, muchos de vosotros Pronto vais a la universidad, hermano Otros empezáis a trabajar por primera vez, loco O sea ¿Qué sentido tiene esto, yo? ¿Qué sentido tiene esto, tío? Esto no, no son lágrimas de mentira, ¿vale? O sea Tengo más ojeras que un pan de churra He hecho más horas en Twitch Que en mi vida No salgo a la calle apenas, loco, o sea Sigo creyendo que hay un espacio para todos los creadores de contenido pequeño arriba, que luchan, tío. O sea, que luchan a diario, hermano, por sacar una sonrisa. Por sacar una sonrisa, hermano.